En este video voy a explicarles a usar el Drum Rack o Rack de percusiones. Voy a agregarlo seleccionándolo del browser en Instruments y seleccionamos Drum Rack y lo arrastramos a un canal MIDI. Y como pueden ver se nos crea un nuevo instrumento. Prácticamente es un sampler con un montón de botones o pads. Para ver cómo funciona el Drum Rack voy a agregar algunos samples de la librería de Ableton Live o de cualquier otra librería de sonidos. Del browser selecciono Samples y en la búsqueda escribo para filtrar el sonido que nos interesa. Por ejemplo, Kick. Y aquí tenemos ya una lista de Kicks que tiene Ableton Live. Simplemente presiono cualquiera para poder escucharlo. Hay que activar este icono para poder escuchar cualquier librería. Este por ejemplo lo voy a arrastrar aquí a este pad. Ahora voy a agregar un hi-hat. Uno cerrado y uno abierto. Ahora un snare. Este me gusta. Y podemos seguir agregando más sonidos a este rack, pero con estos son más que suficientes para continuar la explicación. Observen que donde agregué un sonido o sample, se cambió el color y nos puso el nombre de cada sonido que agregamos. Cada uno de estos pads tiene tres botones. El primero es un botón con la letra M, que sirve para silenciar el pad. El siguiente es para reproducir el sonido. Si activamos el botón M y después reproducimos, no se escuchará. El tercer botón del pad sirve para que ese pad solo se reproduzca si activamos el botón S o solo. Si activamos diferentes botones solos de diferentes PADS, solamente vamos a poder escuchar el que esté seleccionado. Por ejemplo, si mantengo presionado Control y selecciono diferentes, solamente puedo reproducir los que estén seleccionados. El que no esté seleccionado, aunque le dé play, no podrá sonar. Al seleccionar cualquier pad, observen que internamente tenemos un Simpler. Con la muestra de audio adentro. Aquí vemos otro, el Hi-Hat 2 Close B, etc. No solamente estamos limitados a insertar 16 amplios. Sino que al arrastrar hacia abajo o hacia arriba, podemos descubrir más pads vacíos para agregar más amplios. De hecho noten por ejemplo, voy a arrastrar este hacia arriba, que aquí empieza en C1 y termina en D sostenido 2 o R sostenido 2. Pero si arrastramos hacia arriba, empieza en E7 o Mi7 y termina en G8 o Sol 8. Esto es muy importante para poder reproducir estos pads con el teclado de nuestra computadora o de un teclado MIDI. Por ejemplo, si en estos momentos toco DO, observen que solamente parpadea este DO. Voy a subir este recuadrito. Ahí está, DO3. Si quieren reproducir este kick, entonces voy a tener que bajar dos octavas. Recuerden el atajo del teclado, Z. Este es DO sostenido, no RE. Ahora si no queremos ver los dispositivos podemos ocultarlos presionando este icono para nada más concentrarnos en los pads. Voy a dibujar algunas notas MIDI. Como pueden ver ya tenemos con mayor detalle aquí todas las cadenas de los pads. Se escucha porque tenemos activado este botón, voy a desactivarlo mientras dibujo notas MIDI. Aquí en contratiempos voy a dibujar unos hi-hats. Quizás el último hi-hat lo voy a poner abierto. Voy a dibujar unos snares que coincidan con estos kicks. Ya tengo un patrón rítmico. Ahora simplemente voy a reproducirlo. Ahora voy a desactivar algunos de estos pads para que vean que los pads que mutié no se escucharán. Ahora voy a activar algunos solos de algunos pads, mientras voy reproduciendo. Bueno, ¿qué más tiene este Drum Rack? Bueno, tenemos los dispositivos que podemos agregar efectos aquí. Por ejemplo, al Snare le voy a agregar un Reverb, Audio Effects, voy a quitar el filtro. Voy a seleccionar el Reverb, lo voy a agregar aquí. Voy a bajarle un poquito, reproduzco. pero no se los recomiendo porque hay una mejor manera, se los voy a explicar un poco más adelante. También tenemos estas cadenas, que si ya han visto los vídeos anteriores quizás ya estén un poco más familiarizados con las cadenas. Y aquí también podemos reproducir cada cadena. Tenemos sus volúmenes independientes, sus paneos sus mudos o activaciones y sus solos, es decir, los mismos botones que tenemos aquí, los tenemos acá. También tenemos la posibilidad de agregar macros de cualquier dispositivo que tengamos aquí. Por ejemplo, la frecuencia de este kick, del filtro, vamos a mapearlo en el macro 1, pero también del hi-hat, también de este hi-hat, y también de este Snare. Observen que todas las frecuencias las he agregado al mismo macro. Vuelvo a reproducir. Ahora tenemos otros botones adicionales, por ejemplo el botón IO que son las entradas y salidas, Input, Output. Esto es muy interesante porque por ejemplo el kick recibe C1 o DO1 y reproduce C3 o DO3. Esta opción Choke, sinceramente yo nunca la he utilizado, pero ustedes pueden posicionar el puntado del mouse y con la vista ayuda, pueden leer para qué sirve, pero sinceramente yo nunca le he dado uso. Algo que se me hace muy interesante del Drum Rack es que tenemos envíos y retornos de efectos. Voy a activar este icono. Y aquí podemos soltar efectos de audio. Vamos a soltar el Reverb. Por eso les decía que no les recomendaba poner un efecto de audio por cada cadena. Si podemos mejor manejarlos por envíos y retornos tal como los tuviéramos manejando aquí arriba. Pero dentro del Drum Rack. Y podemos activar este botón que son los envíos. Para que se nos agregue una nueva columna. Lo primero que voy a hacer aquí en esta cadena del Reverb, subirlo al máximo al dry wet. Voy a desactivar el botón de retorno para tener más espacio y observen que tenemos nuevos botones de envíos, sin embargo aquí es un poco complicado porque la vista se nos reduce. Si presionamos sobre este icono podemos ver más detalles de este Drum Rack. Por ejemplo, podemos ver los volúmenes, el mixer interno de cada drum rack. Y aquí tenemos, por ejemplo, que recibe C1 y reproduce C3. De hecho, todas las notas reproduce C3. Y diferentes cadenas recibirán diferentes notas. Este recibe C1, este recibe D1, etc. Voy a cambiar aquí a D1. Luego a Mi1. Y luego a Fa1. Y observen que los amplios han cambiado de pad automáticamente, lo cual me parece genial. Y de esta manera podemos cambiar de posición de pads de otra forma. Sin embargo ya no se escuchan algunas notas. Y la razón es porque he cambiado la posición de las notas que recibe. Simplemente voy a tener que cambiarlas de posición. Para que ahora sí se escuchen. Voy a desactivar y activar el botón Fold, para que solo me muestre las filas donde tengo sampleos y notas MIDI. Voy a reproducir este clip MIDI. Ahora voy a utilizar los envíos. Voy a desactivar los envíos y voy a activar los retornos. Y aquí tenemos ya el reverb que está recibiendo alguna señal de diferentes cadenas. Vuelvo a reproducir. Sin embargo, no nomás estamos limitados a agregar Revers, también podemos agregar, por ejemplo, Delays. Voy a seleccionar el ping Pong Delay y le voy a agregar en una nueva cadena. Ahora sí, ya tenemos dos envíos, por ejemplo, los Hi-Hats. bueno, pues básicamente eso es todo acerca del Drum Rack. Lo mejor de todo es que todos los botones, ya sean perillas, botones, podemos automatizarlo, que lo vamos a ver más adelante. Y lo mejor de todo también es que este Drum Rack podemos renombrarlo con Control R. Vamos a ponerle Perks. Y podemos guardar este Preset. Y se guarda este Preset con el nombre que le pusimos con Control R. Borramos esto. Y podemos volver a agregarlo solamente arrastrándolo. Y ahí está. Y bueno amigos, en el próximo video veremos el rack de efectos MIDI. Que ya habíamos visto un poco de él en la serie de notas MIDI. Los espero en el próximo video. Hasta luego. Carita feliz.